¿Qué pasa chicos? ¿Cómo están? Soy Green Retro Man ¿Y hoy? Hoy tenemos 200 suscriptores, hoy es el especial Soy importante, ¿no? Ajá. Bien, comienza el video ah, aire fresco esto me ayuda hola chicos soy Green Retroman desarrollador de videojuegos indie y animador y así es Llegamos a los 200 200 suscriptores todo gracias a ti a ti compañero gracias a ti ahora somos 200 en este canal pero sabes qué no es suficiente. Ahora quiero 350 suscriptores. Así es, 350. Cuando lleguemos a los 350 suscriptores, también vamos a hacer una rifa. ¿Una rifa de qué? Pues suscríbete, invita a tus amigos, dale like a la campanita y, y, y suscríbete. Y dale like. Y coméntalo. Y todas esas cosas, ya saben, creo que me estoy un poco. Solo quiero parecer normal. Pero en serio chicos, muchas gracias por apoyarme, por seguir viendo mis videos. Qué bueno que les hayan gustado. Sé que hay unas personas que me dijeron que no les gustaron. Pero muchas gracias a los que siguen aquí, que me están apoyando, que siguen viendo mis videos, que están jugando el juego de Piggy Tower. Qué bueno que les está gustando. Todavía no sé para cuándo va a salir el juego en la Play Store, pero qué bueno que les está gustando. Eh, también muchas gracias por jugar el de Momo a muchos chicos. Entren al Discord y ahora ahora sí van los premios. Los premios del concurso son... Primero tienes que hacer algo para entrar al concurso. Lo único que tienes que hacer para participar en este concurso es darle like a este video y poner un comentario. Igual si quieres poner más comentarios adelante, pero si ponen menos no se preocupen porque lo único que voy a hacer es poner en una lista todos los nombres de las personas que participen con el comentario y su like. Y después en esa lista voy a agarrar a tres ganadores y estos tres ganadores van a obtener un premio. El tercer lugar va a ganar un dibujo en pixel art de tamaño pequeño. El segundo lugar va a ganar un dibujo de pixel art tamaño un poco más grande. Y el primer lugar va a ganar... Un juego de each EO, Y si quiere un dibujo pequeño O uno grande de pixel art Así es, voy a regalar un juego de itch.io Así que para concursar Lo único que tienes que hacer es dejar un like, un comentario Y compartirlo Y síganse suscribiendo al canal y compártalo con más gente Para cuando lleguemos a los 350 suscriptores Si es que no ganas en este En el siguiente puedes ganar Así que suscríbete Dale like Y todas esas cosas bonitas Muchas gracias por seguir viéndome, por apoyarme y recuerden todos los días estoy en vivo al menos un ratito. Van a ir variando los horarios pero ahí estaré así que suscríbanse y pónganle a la campanita para que sepan cuándo lo hago. Compártalo con todos sus amigos por favor para que todo el mundo lo vea y nos vemos el siguiente día con otro video. Muchísimas gracias chicos, bye.